We are going to proceed the next question, la próxima pregunta. Juan Leonardo Lanz. Go ahead, uh, Juan Leonardo. Uh, are you listening to no, us? Okay. Hola, Max. Hola, Gilberto. Felicitaciones al campeón, Jordenis. Definitivamente todo un éxito para Latinoamérica tu actuación. La pregunta específica es... Eh, Tú tenías 12 años cuando Pacquiao ganó su primer título mundial. ¿Qué representa verdaderamente para ti? No solamente haber ganado este peso super fuerte en la Asociación Mundial de Boxeo, sino el ser el hombre que retiró a una leyenda de la magnitud de Manny Pacquiao. Entendiendo que una vez que se hace gran victoria tuya, los medios todos se abocaron, una vez se han abocado a que ya se acabó o finalizó o debería finalizar la carrera de paqueado, Y tú vas a ser el hombre que va a tener esa, ese rótulo, ese título del hombre que retiró a Mani Pacquiao. Felicitaciones a Cuba, felicitaciones a ti, eh, Jordénis Ugaz Ugas, y muchas gracias a la Asociación Mundial de Boxeo. Sí, pues, eh, Bueno, es, es un honor Yo lo dije El parqueado iba a ser su última pelea Estaba peleando con un peleador digno Un peleador que, que, que Iba Iban a darle una gran pelea a los fanáticos eh, Y eso me, me quedo con eso Me quedo con eso Pienso que le gané Y le gané un paqueado. Tiene 42 años, pero hace solamente dos años Le escogió a posiblemente mejor peso güete y cabría, y lo, lo, lo le ganó lo lastimó lo lastimó como dos tres veces y estoy, estoy, estoy contento estoy contento estoy contento y pienso que, que, que hice un, un buen trabajo Ok, so Juan Fernando Lance ask about uh, what Manny Pacquiao meant for Jordenis Uh, because when he was younger, Pacquiao was already in one of the the best moments of his career and the impact of the victory because uh, all the media are speaking about maybe, uh, this was the, the last fight of many Pacquiao. And then your uh, said that if this was the last Uh, fight for Pacquiao, uh, he was honored uh, because uh, he thinks that Manny picked a really good Walter fighter that was able not just to beat him, but to hurt him and to show his value. So he's really, really, really happy, not just about the win, but for the the quality of the performance that he gave in Vegas. Um, so we proceed, uh, the next question, uh, is from Eli Sekbak. Eli, your microphone. Yes, I, sorry, sorry, I fixed it. Uh, Ugas, congratulations to you, Diana and Ishmael. If there is a rematch with you and Manny, which there may be, what would be different in the rematch than in this fight? Sí, eso es otra escena. Ok, Jordanis, te preguntaban en caso de que haya una revancha con, con Manny Pacquiao en ¿Qué podría haber de diferente en esta pelea de revancha? Oh, hi Elton. Hi. Eh, pienso que. De... Que aún ha, ha demostrado ser un, un competidor, que es un guerrero, eh, como yo he dicho, es una leyenda, uno de los mejores peleadores de la historia. Si quiere la revancha, eh, va a ser un, un placer para mí, me encanta, me encanta, me, me encantado, se la ha se la dado. Eh, y no sé, pienso que, que tendríamos más tiempo para prepararnos los dos, porque yo lo dije que todos los 10 día días no había ventaja, lo que igual los dos estábamos en las mismas condiciones pienso que puede ser algún ajuste y yo también puedo hacer algún ajuste y puede, puede ser que sea una mejor pelea. Okay, uh, Jordani said that Pacquiao is a warrior, he's a legend. Uh, he will be honor to face him again and he thinks that the main difference if there is a rematch that they could be able to have a better preparation for uh, the fight. So that would be a really important uh, aspect of uh, project and prepare uh, the fight. Uh, next question, Proxima uh, Pregunta, Mike Garcia. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, Jordénis, primero que nada, felicidades por este histórico triunfo que tuviste ante Manny Pacquiao. Y me gustaría preguntarte eh, dos cosas rápidamente. Eh, ¿En qué lugar eh, vuelve a posicionarse el boxeo cubano con este triunfo que tuviste? Eh, ya que eh, una pelea eh, de la semana anterior a la tuya pues fue muy criticado Guillermo Rigondeaux pues, acerca de su estilo, pero ahora se impuso bastante bien tu pues, estilo ante Manny Pacquiao. Y la segunda... Eh, los aficionados mostraron un poco molestos por tu triunfo, ya que mencionaban que posiblemente no eras el vencedor de esto. ¿Qué tienes que decirles al respecto de estas críticas que tuviste en tu encuentro con Paquiao? No, eh, pienso eh, que el poseo cubano, eh, pienso que representé bien el poseo cubano, pienso que, que, que el boxeo cubano es presente y el futuro es bueno. Hemos estado compitiendo los pocos que somos. somos tenemos en nuestro país una dictadura de 60 años que, y los peleadores no se hacen profesionales. Los pocos que hemos salido de Cuba lo hemos hecho bien. Somos bien pocos, somos decenas solamente y hemos tenido campeones mundiales. En, una, en cuanto al resultado de la pelea, cada uno que piense lo que quede. Eh, yo, al contrario, de las cuatro derrotas mías, tengo tres decisiones divididas. O sea, y, eh, cada persona que piense que piense que parqueado felicidad y que piense que gané yo, Vamos para adelante. Muchas gracias. Okay, uh Mike made two questions. Uh the first one was after the Rigondo performance, how he thinks that he represented Cuban boxing in this fight. And Jordanis was explaining that uh it's really, really hard. Uh, for a Cuban uh, fighter because all the situation that it's been going on in Cuba for the last uh, 60 years. So not just be a champion, but even being a professional, it's really, really hard. So he's really pleased how he represented Cuban boxing in this fight. And the second question was about uh, the reaction of some fans that they were not uh, agreed. With the decision of the victory of Jordanis against Pacquiao, and Jordanis answered that uh, the fans can think the the way that they want, but he's convinced that he was the best on the ring, and he's really happy about what happened. But after that, the fans have their own opinion, and he respect that opinion um next question please Carl Freitag Carl can you hear me yes loud okay. and clear all right um you made a, you made a point of saying I told you I am the champion of the WBA and I showed it tonight You are a big dog, underdog going into the fight. How did it feel to successfully defend the WBA belt against the odds and still be champion today? Thank you, Carl. Eh, Jordanis. Eh, te pregunto a Carl Freitag sobre la sensación de defender el título de la Asociación Mundial de Boxeo. Eh, obviamente, por la importancia de la pelea y por la calidad del peleador eh, a pesar de que defendías títulos, llegabas, eh, por decirlo de, alguna, de, de, de una manera como el no favorito, como el underdog, como se dice popularmente. ¿Qué sensación te generó todo eso, todo lo que rodeaba la pelea y cómo eh, terminó? Eh, algo grande, nunca había estado ahí en ese escenario, la verdad. Fue todo nuevo para mí. Yo, pero siempre dije que era un guerrero. Había competido de los seis años, que siempre salgo a competir, no tengo miedo. Y, y, pero fue algo grande, no estaba acostumbrado de, de la habitación en el hotel que tenía. Entonces, eh, pero lo hice bien. Pienso que, que el escenario me quedó perfecto, no me quedó grande, me quedó perfecto. Competí fuerte, fui inteligente y sí fue mi primera defensa contra una leyenda uno de los mejores peleadores de la historia y legitimicé de una forma u otra mi campeonato que lo gané peleando pero aún así lo legitimice. so uh, he was explaining that for him uh, everything was new uh not just not just the the scenario not just the, the, the importance of the fight, but even the room at the hotel, everything was new for for Jordanis uh, approaching to this fight against uh, Manny Pacquiao. And despite that he was facing the legend, despite that he was not the favorite, he handled the situation properly. He was not overwhelmed by all that was around him. And he defended the title en uh, la mejor manera posible, competiendo con inteligencia y defecando a legend como like Manny Pacquiao. Vamos con la siguiente pregunta. Próxima pregunta. Hernán O'Donnell. Muchas gracias. Muy buenas tardes de Universo Deportivo de Buenos Aires, Argentina. Jordénis, quería preguntarte si el cambio de adversario a pocos días de la pelea modificó. Tu plan de entrenamiento, tu plan de pelea, y qué posibilidades tendrá Fabián Maidana de enfrentarse contigo en un futuro? No, yo eh, Fabián no lo conocía mucho, eh, pero es un peleador, de hecho, es un poco más lento. Fue un cambio de, de sol a la luna, porque con el que fuera paqueado es otro nivel completo, no es por Fabián solamente. Cualquier peleador con que yo hubiera peleado, también para parqueado y cambió y solo a la luna. Si tú lo comparas conmigo en velocidad, me lleva, no sé, mucho. Y fue, fue un cambio completo, Mala guardia eh, fue un cambio, pero... Y Fabián tiene que ganar pelea, pienso que, que yo era campeón, a ver, esta pelea todavía me llevó... Un, un, un escalón más. Fabián necesita ganar pelea, pero uno nunca sabe. Podemos pelear en un futuro. Muchas gracias. Uh, <coughs> Dennis, uh, was speaking about the difference uh, between uh, Fabián Maidana and Manny Pacquiao. Uh, of course, uh, the fighting style, uh, the speed, and for him, of course, was a whole different scenario, a whole different situation to face Pacquiao and uh, about a future possible fight with Maidana. Uh, Giordani said that he really appreciates Maidana level, what Maidana means as a fighter, but Maidana just have to win some fights and maybe who knows in the future uh, this bout could be uh, happening. Thank you to Hernan O'Donnell, Uh, next question. Próxima pregunta, Héctor Islas. Héctor, el micrófono. Gracias, perdón. Buenas tardes a todos. Eh, Jordenis, un gusto saludarte y felicitarte por este campeonato, por este campeonato que, que tienes. Y yo hice una encuesta con promotores y ex campeones del mundo y... No te daban mucho la oportunidad de ganar o salir victorioso ante Manny Pacquiao, sin embargo sorprendiste a propios extraños. A mí me gustaría saber si después de esta pelea esperarías a que Errol Spence se recupere o buscarías a lo mejor alguna oportunidad contra Terence Crawford o en su defecto buscar a Virgil Ortiz también, eh, que estarían ahí como posibles rivales. ¿Cómo mirarías tú estos, estas peleas? Bueno, eh, son peleas pelea, pelea todas mencionando toda pelea, pelea súper buena pelea emocionante pienso eh, pienso voy a con el que el equipo mío me diga como he hecho hasta hoy eh, cuando paquiaba regresó cuando paquiaba regresó al y eh, que, que yo iba a pelear con él tomó la pelea con terpense todo el mundo aplaudió eso estaba regresando una leyenda y, y todo el mundo aplaudió entonces yo en ese momento yo dije bueno ok eh, entonces yo voy a pelear con el que mi equipo elija, siempre y en eso hablo que estoy yo voy a pelear con el que con el equipo mío elija y punto ¿Pero ¿a quién te gustaría más de Virgil Ortiz o Terence Crawford? como te digo no, no, eh, son dos peleadores buenos o sea, me a, van a pelear entre ellos a veces, bueno si no comporte eh, pero son dos peleadores buenos, Ortiz es muy muy bueno muy joven también Kafu eh, también es joven, peleamos. Kafu eh, también es bueno, muy bueno, peleamos en los amateurs, en los, amateur, los aficionados. Pero no, yo no tengo. Yo voy a pelear con el equipo mío, y elija y, y yo lo confirme y punto. This question was about the future, um, Crawford, Ortiz or any other potential rival on on the table. About that, of course, uh, Jordany said that they are both great fighters that even can fight each other in, in the future, but about who he prefers or he would like to, to face, he said that is a, is up to his team, that he will always respect his team decision about uh, the next uh, contendent, the next opponent that he uh, will have.